Hoy primero de enero, por la madrugada, un colosal accidente de tráfico cobró la vida de cinco personas. En uno de los vehículos viajaban cinco jóvenes y menores de edad. En el otro vehículo abordaba una pareja que falleció antes de que llegaran los servicios de emergencia. Se desconoce el estado actual del resto de los pasajeros. El conductor del primer vehículo marca Volkswagen ha sido identificado por las autoridades como el responsable del siniestro. Se presume que conducía a gran velocidad y en estado de vida. Quedará a disposición del ministerio en cuando se confirme. Eso su estaba sufriendo. Te estuve llamando, ¿por qué no contestaste? Disculpa, ¿quién eres? ¿Ya te olvidaste de mí? ¿Karina? No puedes Hola. decir ¿cuándo volviste? Apenas ayer ¿Hace cuánto? ¿Como tres meses que no nos veíamos? Mm, sí, se ha sentido como una eternidad Lo sé, ¿han pasado tantas cosas desde que te fuiste? Ay, ahora tenemos mucho tiempo para ponernos al corriente Bien, Braulio y los demás se van a llevar una gran sorpresa cuando te vean This is the first time I've been here. pena. Y dime, ¿ya has hablado con Leonardo? y sabe que regresaste? No, no lo sabe todavía. ¿Y eso? Mm, bueno, terminamos hace tiempo. ¿Por qué? Mm, se volvió un poco obsesivo. Ya no era bueno ni para él ni para mí. Entiendo. Tal vez deberíamos de ir a ver a Héctor, igual él hiciste en su casa. Uh -huh. Sí, pero antes quiero mostrarte algo. Bueno, vamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo estoy un poco mareado, esto, No parece eso, güey, te ves horrible. Mm, no es nada, estoy bien. Solo dame lo que te pedí y ya. No sé si es una buena idea. Braulio, solo dámelo. Estoy esperando. Allí, vamos a sentarnos. ¿Sentarnos para qué? Wey? Ey, para no levantar sospechas. Ven de aquí, güey. Hay cámaras aquí, pendejo. No veo ninguna. Quién sabe tú o yo. Tú. Vamos, viejo. Primero lo primero. Traes el dinero. Nada más esto. Sí, sí, es un adelantado, güey, ayúdame. Siempre dices eso y nunca me pagas, güey, ya. Ahora sí lo hago, lo, lo prometo. Güey, bueno, ahorita ayuda y no es la que se me... Si no hubiera sido por nosotros, güey, Karina y los demás te olvidan, güey. ¡Cállate, cabrón! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Él dijo que... Cari... Sí, lo que dijo. Lo escuché. De no ser por Karina, no sé qué hubiera pasado. Pero, Karina... Sí, ella acaba de llegar. Karina está muerta. No. Sí, sí. sí lo está.